Si los juegos de terror son para ti, probemos Subnautica. Subnautica es un juego de supervivencia, el cual fue lanzado ya hace unos años, en la cual tenemos una probabilidad de sobrevivir extremadamente baja, casi de un 25%, y eso en la dificultad más fácil. Y si hablamos de retos más fuertes, probemos la dificultad normal, o aún peor, la difícil. Nuestra probabilidad de sobrevivir se reduce a un 0,01%, pero que la antigüedad del juego no te desanime, ya que el juego tiene miles de sorpresas por ofrecerte. Y la que más me llamó la atención es que el juego no es el típico survival, en el cual aparecemos en un bosque, recolectamos, hacemos nuestra casita y todo es muy fácil. No, literalmente, estamos en la nada. Y así comienza este maravilloso juego. Estamos cayendo de una nave muy bonita y cuando me detengo a pensar, lo hermosa que es... Me quedo un poco impactado, preguntándome todas las razones de la expresión y a dónde estamos cayendo. Pero a pesar de eso, sigo mi camino y empiezo recolectando muchos ítems que me dan en el mapa. Encontramos honguitos, piedras, algas y muchas cosas más que tienen una utilidad demasiado alta en el juego. Lo digo porque nos permiten construir muchas cosas. En un ejemplo muy bueno serían estas. A pesar de que estemos sobreviviendo, me doy cuenta que tal vez soy el único superviviente. Y en cierto caso, esto me hace poner triste. Pero no es así, ya que la única radio que aún quedaba empieza a sonar y suena. ¡Oh, oh me vengo! Y suena. <ríe> la cápsula número 524 necesita ayuda médica de inmediato. Motivo: Ataque desconocido. Mi alegría de haber descubierto a alguien más vivo por aquí, se apaga inmediatamente al ver que algo lo atacó, y aún peor saber que no estoy solo aquí. Me dirijo a la nave de mi compa, la cual está muy cerca a la nave principal, la cual se llama... El Aurora. Al acercarme a la nave me doy cuenta que el agua es muy turbia, y no me deja observar, pero a pesar de las dificultades, encuentro la cápsula de mi compa, la cual está destruida. Mis dudas comienzan a aumentar. Bajo mi mirada y observo muchos ítems tirados. Y a pesar de la profundidad que existe, me acerco un poco confiado y empiezo a analizar los ítems. Y encuentro agua, galletas y planos que me servirán más adelante. Y cuando comienzo una reflexión de lo ocurrido, escucho de repente. A partir de ahí es donde mi corazón late a full e intento huir del peligro. Nado lo más rápido posible, observando que no hay nada debajo de mis pies, aumentando así el miedo que tengo a la profundidad del mar, dándome aún más una sensación de tensión y presión que cada vez se lava más. La criatura, la cual desconozco, comienza a acecharme, y por más que nadie, siento que me alcanza, y cuando llego a correr una distancia relativamente alta, me doy cuenta que ya no escucho los gruñidos, pero de repente... Obvio morí al instante, y me aparece la frase, si escuchas al Reaper Leviatán significa que él también te escucha. Lastimosamente el juego es muy largo para resumirlo, así que por hoy lo voy a dejar aquí. Así que por si les gustó pueden comentar y mejor votar por el siguiente juego. Soy Adros y me despido. Chao.